Simbología que nos está diciendo más que un libro, más que una novela en cuatro sonetos. Alabado sea Dios, ¡A la mente espiritual que transmite, que puntea por debajo del pensamiento del hombre que ha querido decir con el corazón. amado sea Dios, no tenemos.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 Eso no pasa con las escrituras de Dios también. Eso no pasa con las escrituras, entenderlo muy bien. Cerrar la mente y abrir el corazón. Cerrar la mente y abrir el corazón. Porque lo que no entendemos con la mente, entendemos con el corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que Caín y Abel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 que es lo único que nos puede hacer grato a los ojos de Dios. Amén. Por cuanto, todo lo dijo muy bien y glorificaos sea la palabra de Jesús. Amén. Aquellos que quieran seguirme, nieguense en el sí mismo. Amén. Bonito, Amén. qué precioso dijo Jesús. ¿Sabéis por qué lo dijo? Porque no podemos seguir a esa verdad maravillosa, al divino Maestro, siendo nosotros. Amén.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 Yo sé que hay personas porque no somos niños y tenemos un cerebro y no tenemos el rey. Sé que lo entienden. Pero ¿cuánto lo entendemos? ¿Lo estamos entendiendo ahora? lo entendéis ahora muy bien? Decís una vez que diga que lo entiende. Pero ¿y mañana caeremos. haremos mañana. Caremos. Dejaremos que Satanás nos tarde en nuestra mente. Todo pondré la y al Señor, ¡ayúdame!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 cuando te hieren en tu vanidad y en tu orgullo y tú dices, soy discípulo de Cristo y me tengo comillar a ese hermano y es la bofetada más grande que me puede pegar Amén. pero por el Señor me agrado de todas las cosas Amén. alabado sea el Señor Amén. alabado sea el Señor Amén. y dijo Caín cuando le dijo Dios ahora pues por matar a tu hermano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 Que nos vea grato también nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, para que andemos rectos en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú lo puedes, Señor. Lee nuestros corazones, Señor. Reprende nuestros corazones malos. Renate en nosotros, Jesús. Mete en nosotros, Jesús. Entra en nosotros, Jesús. Sabemos que somos malos, Señor. Pero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 Es la única manera, es la única manera, la revolución humana.